A contar que voy a confiar, voy a confiar. Ah, en la promesa de este horizonte oye oh yeah, es tiempo de olvidar la gente de la ciudad, de la ciudad. que nos mira Tras tu corazón mi poder Sample de oh.